muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal una tarde más eh, bueno pues está bitcoin bitcoineando. y ha pasado cosas bastante interesantes bastante interesantes que quiero compartir con vosotros porque creo que de esta forma nos damos un poquito cuenta de qué es lo que pasa con nosotros y con el mercado eh, pongo la gran clave del mercado de las criptomonedas y creo que estas que vamos a hablar ahora son las grandes claves eh, y, y están en nosotros, ¿eh? no están en el mercado en sí, están en nosotros. Decía Leonardo da Vinci, nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio. Somos nosotros mismos los que nos engañamos, como norma general. También decía Fils, yo estoy libre de todo prejuicio, odio a todos por igual, con lo cual <ríe> no, hay, no hay engaño. <ríe> eso, está, eso está bastante bien, pero cierto que, como decía Leonardo da Vinci, fijaros si hace tiempo, nada nos engaña como nosotros mismos, nuestros propios prejuicios y nuestros propios juicios son los que nos engañan y eh, yo digo muchas veces, hay que esperar a esto para hacer esto otro, y ahora eh, bueno, ahora con la gráfica vamos a comentar algo que creo que os ha pasado a, a la mayoría, ¿vale? Eh, yo lo he alimentado también un poquito para ver un poquito el, ese experimento como, como salía, ¿no? Además as, as, me, me, me ha venido a huevo me ha venido a huevo y, y bueno, vamos a comentarlo por otra parte, eh, es importante darse cuenta, porque lo hablaba lo hablaba ahora con, con alguien en el canal, ¿vale? Del momento en el que estamos. Dice, se nota tu lado oso. Yo no soy oso para nada. Al revés, todo lo contrario. Yo soy la persona la más optimista del mundo. Eh, de hecho me cuesta muchas veces y mis alumnos o la gente que me conoce lo, lo sabe me cuesta muchas veces en, entrar en cortos a, a pesar de que sé que los hay primero porque tienen el doble de riesgo que los largos esto es así y segundo eh, porque como soy una persona eminentemente alcista lo que busco son puntos de compra para comprar no busco puntos de venta para vender y entrar en corto sí que es cierto que, que evidentemente eh, hago lo que intento transmitir en el canal, ¿vale? Cuando los precios suben, mi confianza va bajando, con lo cual voy vendiendo. Cuando los precios bajan, mi confianza va subiendo, con lo cual voy comprando. Esto es eh, de primero de Satoshis, ¿vale? Es algo que, de verdad, si os lo grabáis a fuego, os va a ayudar, yo creo que bastante, bastante muchísimo. Entonces, es importante darse cuenta en qué momento estamos ahora mismo en, en, en las criptomonedas. Estamos en un momento especulativo. Yo creo que el momento especulativo se va terminando. Estamos en un momento acumulativo, ¿vale? De acumulación. Ya especularemos cuando empiece a subir. Evidentemente, eh, todo lo que ha bajado ha sido un movimiento especulativo. Se podía haber aprovechado. De hecho, hemos intentado aprovecharlo lo que hemos podido, lo que nos han dejado. Y lo que nuestra cabeza no nos la ha jugado y, y hemos hecho, bueno, pues, pues lo que hemos podido. Eh, pero realmente estamos en un momento de acumulación. Me seguís preguntando, oye, ¿y cuándo compramos y cuándo tal? Mientras seguimos, sigamos viendo esa, esa noción de ya compramos, eh, no hemos claudicado, está claro. ¿vale? Pero por otra parte, en cripto esto se nota menos. ¿Por qué? ¿Por qué estáis la mayoría en cripto? Porque puedes ganar dinero rápido, ¿no? por la volatilidad esa volatilidad te permite ganar dinero rápido hay gente que dice no no no yo soy holder tal si ah, pues si, si fueses tan holder tal holder no te pondrías tan nervioso cuando pierdes esa cantidad la putada claro decir ostras es que no he comprado en el momento adecuado o bueno hay gente que va haciendo una media de compras y lo tiene claro vale o sea, hay un poco de todo pero la mayoría la mayoría vale entra a cripto por esto porque puedes ganar dinero rápido, aunque seas holder, en cinco años, eh, la mayoría de las cosas que ganas en cripto no las ganas ni de coña en el mercado tradicional. De hecho, en la última década, ¿cuál ha sido el valor que mejor se ha desarrollado? Bitcoin. Y esto es así, o sea, esa noticia que pasa, que valía en verano pasado y ahora no vale, sigue siendo el valor que mejor se ha comportado en los diez últimos años. Pero claro, como estamos en un cripto invierno, eso ya, eso ya no mola. Lo que mola es bombardearlo y machacarlo. Pero tenemos que estar, intentar estar completamente fuera de todo eso. Porque si no, lo podemos pasar un poquito mal. Ostras. Entonces, claro, cuando entramos en un mercado en el que entramos porque nos podemos ganar dinero bastante rápido, eh, nos despojamos, nos despojamos en parte, o a lo mejor no la tenemos de esa paciencia tan necesaria en cualquier mercado sea más volátil o sea menos volátil no importa, la paciencia manda y la paciencia paga, y en este mercado mucho más, cuanto más especulativo más aún, ¿por qué? porque cuando llegas y esperas el momento correcto, el momento adecuado metes el dinero y es cuando ganas dinero de verdad Evidentemente el punto exacto no lo sabe nadie. Más por eso compramos eh, en, en escala, ¿vale? Compramos poquito a poquito y luego vendemos poquito a poquito. A medida que sube y mi confianza baja, voy vendiendo. Y a medida que baja y mi confianza sube, voy comprando. Escalonado, siempre. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como estamos en un mercado en el que, uy, puedo ganar dinero rápido, parece que si no es la, la oportunidad, si no está en Bitcoin, está... Uy, no lo voy a quitar. Si está, está en una altcoin. Si no está en una altcoin, está eh, eh, eh, en, en el oro. Si no está en el oro, está en, en una acción tokenizada. Pero el dinero nos quema en las manos. Uf, y lo tenemos que soltar. Ay, ay, ay. No. No. Si decimos hay que invertir en oro, ¿por qué? Para que no nos queme el dinero en las manos. Lo guardas en oro. Y ya os lo he demostrado. O sea, yo creo que la mayor demostración no se ha podido hacer nadie. En, todo, ...en todos los canales... ...con lo que hemos hecho con el oro... ...y, y, y mira... ...muy agradecido por, por comentarios de algunas personas... ...que han hecho eso mismo... ...dicen, ostras... ...no me me he salvaguardado... ...es decir, no solamente... Eh, ...tengo mi dinero, vale un poquito más... ...o más o menos lo mismo, no importa... ...de lo que valía entonces... ...sino que encima... ...no me he comido un 60% de caída... ...en la mayoría del mercado y hasta un 90 en altcoins con lo cual ahora con ese mismo dinero puedo enchufarle abajo, y esa es la idea eso es lo que intento yo transmitir, no solamente eh, por el tema de una cartera más o menos estable más o menos equilibrada, sino que cuando vienen momentos chungos jodo, que nadie os engañe, de verdad que, que, que Bitcoin hoy por hoy no es reserva de valor cuando lo sea, si algún día llega a serlo no os preocupéis que yo seré el primero que diga vamos a cubrirnos el culo aquí otra cosa es que nos encante, nos guste eh, el valor, cómo se, puede, cómo se puede desarrollar en los próximos años, que nadie sabe cómo lo va a hacer, y ya está. Y a partir de ahí, intentar. Entonces, como siempre el dinero nos quema en las manos, siempre queremos comprar, estamos siempre nerviosos. Relajémonos un poco, ¿vale? Eso es lo que yo intento por lo menos transmitir, ¿vale? De tal forma que mmm, podamos aprender, porque también eso hay que aprenderlo, a, a tener esa paciencia para esperar a un momento más adecuado del mercado. Muchas veces no hacer nada, no hacer nada en el mercado es la mejor opción, porque estás haciendo algo, estás haciendo, estás esperando, mientras tanto aprende, hay mil cosas que aprender, que te quieres apuntar a mi academia, te apuntas a mi academia, no importa si yo voy a recibir hijos míos con los brazos abiertos, pero de verdad, esa paciencia, esa templanza, es la que os va a hacer ganar, y ahora os voy a enseñar lo que ha pasado hoy, eh, que bueno, algunos ya lo sabéis. Bueno, decía un señor muy muy majo, que decía, los ricos tienen dietas y los pobres, hambre. Al final, la mierda huele igual, sea de príncipe o sea de sirviente. Y esto es una realidad, pero ¿cuál es el problema? Mm, que al final, eh, cuando cuando tienes cuando ya no tienes nada que perder... Cuando no tienes nada, o sea, vale, llega un momento en que te hacen tan pobre eh, que no tienes nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, y cuando hay mucha gente que no tiene nada que perder, es cuando vienen los grandes problemas. Vamos a ver qué está, qué, qué va a pasar, porque todo lo que está pasando está generando un mogollón de problemas. Sabemos quién los lo genera, no voy a entrar en un debate político ni mucho menos. Eh, sabemos quién los causa. Una cosa es quién los causa y otra cosa es quién los genera, ¿vale? Entonces, sabemos quién los causa, sabemos con quién los genera y seguimos haciendo exactamente lo mismo. No nosotros, nuestros políticos. Pero nuestros políticos hacen exactamente lo mismo porque nosotros hacemos exactamente lo mismo. Es decir, ¡nada! Vamos a ver cuando ahora los países africanos empiecen a decir oye, que yo tengo hambre y si no tengo comida aquí, me tengo que mover. Y esto es una realidad. En fin, como les hemos estado dando de comer en vez de enseñarles a... Ah, generar su propia riqueza y su propia riqueza se la roba quien se la roba igual que nos la roban a nosotros vale pero en diferentes niveles pues así estamos en fin vamos a ver cómo está ese movimiento de bitcoin y vamos a darle chicha que ya me estoy enrollando mucho venga comenzamos Bonita. ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Pues eso, únete a la mejor comunidad de criptomonedas, bueno, de criptomonedas, como dice mi niña, y eh, pues seguramente vas a... Por lo menos te lo vas a pasar bien. <ríe> Pero intentaremos que se aprenda algo y... Sobre todo que no perdamos dinero. O perdamos. A ver, que perdamos la menor cantidad posible de dinero. Porque uno de los retos de todo esto, ya lo dije hace, hace meses, ¿vale? Cuando hice, cuando hice el de el vídeo de diciembre diciendo pues eso, que podíamos venir aquí, aunque ya lo dije en julio cuando pusimos el la Rose Line. Eh, que ahora me, oye, a mí me sorprende, ¿no? Ahora todos los youtubers del mundo están diciendo que ellos ya avisaron el no sé cuánto. Pero bueno, claro, vas a buscar ese vídeo y no existe. El mío sí, venga, os lo dejo por aquí para que digáis. Claro que, que no, que, que está ahí, que está ahí, o sea, es tremendo, eh, me hace, a mí me hace mucha gracia, pero bueno, eh, es que no, no, no es porque yo los haya visto, ¿vale? Yo no pierdo el tiempo en eso, pero viene la gente y me dice, oye, es que me ha pasado esto, digo, ya, ¿qué quieres? Si, si se miente todos los días, se miente en los medios de comunicación y no pasa nada, imagínate un youtuber de estos. <risa> en fin, eh, bueno, Bitcoin ha pasado algo que era muy curioso, ¿vale? Habéis visto que he publicado dos cortos, uno ha sido con el testeo de, primer testeo de la, del Golden Pocket, que nos llevamos para arriba, bien y después he dicho, Bitcoin retestea el Golden Pocket nuevamente, y nos vamos a 29.000, ah, bueno, bueno, bueno bueno bueno ha habido alguno en Discord que ya, trampa, no sé qué, y he dicho, sí, bueno, trampita. Eh, y a partir de ahí, bueno, pues empiezan a generar sensaciones, ¿vale? Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo importante? Esperar al momento adecuado. Siempre, siempre, ¿qué es lo que yo digo? No tomes una decisión hasta que no se cierre la vela. Entonces, vamos a ir a una hora. Y nos vamos a una hora y vemos que es que estaba clavado... ¡pum! Ha venido, ¡plaf! Zona del Golden Pocket, clavadita, ¿vale? La pro aquí pa y empieza a rebotar. Pa pa, pa, pa, pa, pa, pa, Entonces, claro, ha habido gente que ha tomado decisiones anticipadas sin haber cerrado la vela. Cuando tú además tienes una vela que prácticamente un tercio es cuerpo y dos, tercio, dos tercios son mecha. Os bajista, muy bajista, no es. ¿Puede irse para abajo? Por supuesto que sí. Pero estamos dentro de un movimiento en el cual yo os hago una pregunta. ¿Ha llegado. Ha llegado este movimiento a algún objetivo? No ha llegado a ningún objetivo, ¿no? Con lo cual. Lo normal es que el mercado vuelva a intentar ir otra vez a por ese objetivo, ahora puede ser que no pueda y se vaya para abajo ya otra vez por fin, ya se, se va para abajo un poquito más para abajo eh, pero ostras eh, es importante primero eh, hacer unas mediciones correctas ¿vale? hemos visto cómo ha venido vino en la caída, Golden Pocket empezó a subir, se fue al 50 volvió a testear Golden Pocket y empezó para arriba y ya está atravesando ¿Vale? está atravesando el 50, vamos a ver si no necesita volver, venirse aquí a esta línea naranja y volver a, a testear aquí para, para seguir hacia arriba ¿vale? ayer dijimos que eh, si testeaba aquí y rebotaba desde aquí, pues el, el rebote sería equivalente a esta, a esta zona si eh, el rebote lo hacía aquí eh, ...ya sería un rebote un poco más pequeño... ...y si el rebote lo hace del Golden Pocket... ...o inclusive desde la zona inferior... ...pero desde el Golden Pocket ya es menor... ...es decir, que me cuadra bastante... ...venirse aquí... ¿vale? no sé en, qué, en a qué altura... ...no sé, la línea de tendencia... ...vale, esta que tenemos aquí acelerada... ...en esta es en la que podemos... Eh, ...en un momento dado llegar... ...a partir de ahí, vamos a ver cómo está el momento... ...¿llegaría a algún objetivo si llega a esa línea de tendencia? ...pues claro, y ya hablamos el otro día... ...de las confluencias que había en esta zona... Con lo cual, hostia más, creo que lo tengo por aquí. Uh, al, sí, bueno, hablamos de esta zona. Es un, está un peli más arriba, 34,300, ¿no? Y aquí donde la tenemos, en 33,700, pero claro, ya hemos bajado, ¿vale? Entonces, bueno. Bueno, y aparte que son diferentes exchanges, y, claro, el otro alguien me dijo, ¿y esto que, te, que, que tienes diferentes gráficos en diferentes exchanges? Sí, porque hay veces que te dicen distintas cosas. Eh, por ejemplo, para que os hagáis una idea, eh, en Binance no bajamos de 26.000 y pico, y si, en contra el Titer, ¿vale? Que luego dice algún listo, no, sí, estuvimos en 25.000 y pico, ya, ya, pero contra, contra el BUSD. Y, por ejemplo, aquí también en FTX se estuvo. ¿vale? En 25.455, que me jodió porque yo tenía 25.400 la compra y no se me hizo, ¿vale? Eh, y pues para que veáis las diferencias que hay entre un exchange y otro, que a veces que son importantes, ¿vale? Entonces, eh, mides correctamente, aquí, lo vuelvo a repetir, ¿hemos llegado aquí, en este punto, a algún objetivo? No, ni siquiera hemos pasado la mecha superior acá, aquí. Ni siquiera hemos llegado a las 32.967, que es Vamos a ponernos en 4 horas para verlo un poquito mejor. ¿Vale? Que es este punto que tenemos aquí. Y nuestro punto de confluencias lo teníamos en este mínimo que hizo aquí, en 34,300. ¿Vale? Entonces, para mí, la zona, si os vais al gráfico de 4 horas y veis donde apoyó en la línea de tendencia descendente, ta, ta, ta, es un punto súper clave, súper importante. ¿Vale? 33,50 más o menos. Y este apoyo que hay aquí en la zona de 34,350, venga, 34,350, o sea, entre 33, 50 y 34,350, ahí hay un margen importante, eh, es una zona mmm, que yo veo difícil, al menos por el momento, de pasar. Eh, si la pasa, oye, fantástico, si es genial, si lo que tenemos dentro, pues, pues ir arriba. Pero por eso yo ayer, en el vídeo que os hice ayer, con los puntos de compra, eh, The hold, no tiene nada que ver... ...con lo que hablamos cada día de trading... ...son dos cosas completamente distintas... ...por eso hemos dicho antes... ¿Estamos en un momento especulativo o estamos en un momento acumulativo? Estamos más en un momento acumulativo. Los trades, los justos. Eh, puntos de confluencias en los que podemos entrar en cortos y puntos de soportes importantes con confluencias, eh, bien, bien con, con soportes dinámicos eh, o resistencias dinámicas, junto con línea de tendencia, junto con resistencias o soportes horizontales. Esas zonas en las que se juntan todo eso, eh, pues nos puede notar un indicativo y si encima nuestro RSI se desgasta... Pues eso estoy más indicativo todavía. ¿vale? Con lo cual, aquí estábamos en una zona en la que el RSI en cuatro horas se había, se había eh, fundido completamente. Estábamos en una zona en que el RSI en una hora se había fundido completamente. Pues no es lo normal que pegue un reposo. ¿Qué pasa? Que estaba reposando y era todo muy feliz hasta que rompió la zona de 50. Como suele hacer. Hizo ¡Buah! Abajo. Bueno, para abajo en una hora, pues. Puedes empezar a comprar. Lo que os dije... Además, si no me equivoco, en el vídeo de ayer hablé de un trade de ocasión. Y esto era un trade de ocasión. Esto ha sido y sigue siendo todavía un trade de ocasión. ¿Vale? A partir de ahí, rum, para arriba. Paciencia para el momento adecuado. Bien. De momento, Bitcoin está reaccionando bien. Rebote en la zona correcta. Ahora, ¿cuál es el primer objetivo? ¿Cuál es el primer objetivo? Pues, aunque no se ve, estamos ahí en... Vamos a, a, a mover esto. ¿Veis? Oop, la línea verde, que está justo a más. Coincide con la línea verde que te hemos trazado horizontal. Que han sido resistencia, resistencia, resistencia. Qué curioso, ¿no? Que un... Entonces una medición... Ese Fibonacci que no funciona, para el que no se a usarlo, evidentemente. Eh, y justo te da todas las zonas de resistencia. Y ahora mismo del Golden Pocket tiene que ir a esa zona de resistencia. Si la pasa, fantástico. Siguiente objetivo... ¿Veis la línea roja que tenemos aquí? Joder, qué curioso, ¿eh? Que coincide también con este otro máximo. Ostras, o sea, yo a mí, ¿qué queréis que os diga? En fin, a partir de ahí, si pasa esta zona, yo creo que se irá relativamente hasta, no sé exactamente a qué punto, ¿vale? Pero por la línea de tendencia se irá. ¿Qué pasa? Que llegará desgastado, pues claro que va a llegar desgastado. Entonces ya veremos a ver cómo tiene que hacer los movimientos aquí. Si la puede romper y si nos va a la zona de 35, fantástico. Si no, pues hoy tenemos que tener eh, claro qué es lo que vamos a hacer con nuestro dinero si llega a una zona, si no llega a una zona y hablo de trading. ¿vale? Que bueno, nuevamente de hold, ya lo estuvimos viendo ayer. Bien, dicho esto, eh, poco más que añadir, señorías, yo pienso que va a seguir eh, de momento igual a la zona de 30, 750 y a partir de ahí, creo que la puede romper, si me preguntas eso, creo que la puede romper, va a depender mucho y fijaros muy bien en qué hace el RSI, vale, si el RSI vuelve y se bastante arriba, bien si se va un poquito abajo, ya empezamos a tener una divergencia y siempre y cuando, aunque se vaya para abajo esto haya subido un poquito más, vale si se viene aquí arriba y sin embargo el RSI nos empieza a decir oye, no, que no llego, tenemos una divergencia bajista y luego nos iremos abajo si no es así, pues a lo mejor todavía podemos ir eh, ganando cositas, bien, dicho esto eh, ¿qué pasa con la bueno, Ethereum, tres cuartas de lo mismo, alguien me ha dicho me ha preguntado algo de Ethereum, ¿qué era? ¿Algo, algo del Golden Pocket de Ethereum ¿de dónde estaba? pues podemos verlo en un momento vamos a ponernos en cuatro horas para verlo bien y yo creo que lo que ha cumplido exactamente igual es que es muy parecida, la gráfica de Bitcoin y la de... vamos a quitar quiero quitar el... Uh... El volumen me molesta muchas veces, no veo bien las, las líneas y me molesta bastante. Entonces, mmm, si yo tiro de aquí, ¿veis? Desde este mínimo a este, este máximo. Esta, esta subida tiene un retroceso, ¿vale? Pues yo me cojo y me tiro esa subida. Plus, y veo qué retroceso ha tenido. Ha tenido un retroceso bastante mayor, ¿vale? Bastante mayor. Se nos ha venido a la zona de 0,70 y pico. Aquí, uh, para, pa, pa, pa. 0.78 se nos ha venido ¿vale? ha pinchado enseguida para arriba cuando ha intentado perderla otra vez hacia arriba entonces estamos ahora justo en la zona de Golden Pocket ningún cuerpo ningún cuerpo ha cerrado por debajo pero sí que es cierto que se nos ha venido a pinchar aquí, ¿vale? ahora, ¿cuál es el objetivo? salir de entre las dos líneas naranjas y empujar a la línea azul, la zona de 50% 50% del movimiento. Si la rompe, ya sabemos dónde está la siguiente. ¿Vale? Pero hay que ver si hace o no hace. De momento, este rebote nos dice mucho. Estamos en una vela de cuatro horas, ¿eh? Recordar, esto es importante: es un rechazo a la zona. Otro rechazo a la zona. Es decir, caigo y me compran. Caigo y me compran. Y hemos caído a 1765 y hemos rebotado a 1815. Y aquí igual, hemos eh, caído a 1782 y hemos rebotado a 1815 otra vez. O sea que es una zona en la que dicen, no, no, que todavía vamos a aguantar la, eh, el, el temporal. Así que bastante bien. Zona eh, Golden Pocket, 1823 a 1812. Vamos a mira, como la pepa de 1812, la constitución. Eh, la dominancia de Bitcoin, pues vuelve a la carga. ¿Vale? La banderita de Toro sigue y parece que quiere intentar eh, hoy romperla arriba. El total market, bien, más alto el total con Bitcoin que sin Bitcoin. ¿vale? No, es, no es que sea una gran subida, pero bueno, ahí está, pelea, intentando pelear. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que ha favorecido más a Bitcoin o al mercado completo con Bitcoin que sin Bitcoin. Algunas altcoins estarán sufriendo y otras pues estarán moderadamente laterales. ¿Qué ha pasado con el oro? Pues que ha rebotado y vuelve a atacar otra vez la media de 200, esa media tan importante. Y cuando las barbas de tu vecino veas pelar, las tuyas a remojar. Es decir, cuando veas al oro que empieza a subir, a subir, a subir, verás que hay otros valores que empiezan a bajar, a bajar, a bajar. Por eso dice que la gente está sacando el dinero de ahí y quiere ir a una cosita un poquito más estable. ¿Vale? Eh, ya estamos en beneficios desde 1850. Bien. <ríe> que mola. O la, o la, o la. yo tengo esa, esa es la mi media, más o menos. Aproximadamente, eh, no me he puesto a calcularla ni soy alguien de los que calculan al milímetro, pero vamos, sé que, que, que ahí anda 1849,57. Ni idea, la verdad es que no lo sé, pero más o menos sé que ahí está. Eh, a partir de ahí, bueno, pues no estamos teniendo mal día, quitando bueno BioNTech, Moderna y Pfizer. ¿Vale? Que claro, evidentemente desaparece el virus, eh, aunque por mucho historia del mono que venga, pues ellos pues sufren un poquito. ¿Quién sufre menos? Pfizer, porque tiene esos retrovirales que están funcionando bastante bien. Y bueno, pues tiene también la pastilla azul, y todas estas cosas, ¿no? Eh, y bueno, pues eso, el oro ahí ganando hasta zoom, está subiendo. Increíble. Eh, ¿Qué pasa con las altcoins? Pues hay unas mejor y otras peor. Me ha preguntado a alguien antes por cadena. ¿Tú crees que veremos cadena por debajo de un pavo? Pues sí. Eh, yo creo que tenemos dos zonas bastante claras de compra. Una, la que ya ha pesado para hacer un doble suelo. ¿Vale? Esta zona es muy, muy buena. Y creo que esta zona es la zona de claudicación. Entonces, la veremos ahora, la veremos después. No sé cuándo la vamos a ver. ¿Vale? No sé en qué momento la vamos a ver. No soy mago, no tengo una, una bola. Por desgracia, tengo bolas, pero una bola no. Entonces, eh... Ahí, más o menos, a lo mejor la vemos pues por aquí, ya que hay una confluencia, ¿no? Ahí se, hemos estado hablando antes de confluencias, pues si no, venimos aquí a estas mechitas, ¿vale? Y pues que toque aquí que toque aquí, ya tenemos tres toques, cosa interesante, pues a lo mejor resulta que en junio finales vemos eh, la claudicación inicial de eh, cadena. Eh, esto quiere decir que hay ya parado y que tal y cual, no, pero yo creo que es una zona, ¿vale? Yo no sé si va a bajar más o no va a bajar más, no tengo ni idea. En breve vamos a ver ya cadena. ¿vale? Como proyecto en sí, que es a dónde va todo. Eh, ¿Por qué voy a invertir en él? Yo no digo que este sea el suelo. Puede bajar más. Pero sí creo que esta es una zona muy buena de compra. Lo mismo que dije ayer en Hall de Bitcoin. No sé dónde está el suelo. Pero creo que la zona que marqué ayer es una zona muy buena. Muy buena. Entonces... Ya cada uno que tome las decisiones que crea convenientes. Yo no, no puedo... Mmm, ojalá hubiese una inyección que digas, toma, enchúfatela y así ve las cosas como yo las veo. Es imposible, ¿vale? Eso es muy, muy difícil, porque cada uno hemos tenido nuestras vivencias y somos lo que hemos vivido y poco más. Y lo que hemos estudiado y lo que hemos... Pero sobre todo somos nuestras experiencias, ¿vale? Una parte la llevamos ya implícita en nuestro ADN, nos enseña a hacer cosas, y otra parte... Es explícita, que es algo que hemos aprendido de pues, el entorno que nos rodea. Y como cada uno lo hemos tenido diferente y cada persona es un mundo, y es lo maravilloso y fantástico de todo esto, pues no nunca vamos a actuar igual. De hecho, vemos una gráfica y seguro que eh, entre 100 personas hay 100 gráficas distintas. Ninguna va a ser exactamente igual que la otra. Ninguna. En rasgos generales sí. Pues eso espero. espero. <risa> Bien. Neblio bajando un 7 y pico, Bit2Me, otro juego de madre, el bit 2 mierda, madre mía, como están, siguen desangrándose poco a poco. Eh, Velas, Velas que ha perdido el canal y aquí está haciendo una banderita de osos, creo yo, yo creo que es una banderita de osos. La gente dice, no, está empezando a acumular. Eh, es igual que ahí, me han pedido gente que hable del tema Wyckoff en, en, en Bitcoin y es que... A ver, eh, para, y es algo que, que voy a hablar, ¿vale? Pero no es el momento. ¿Por qué? Porque toda esta zona todavía es un poquito joven. Eh, ver la diferencia entre acumulación y distribución. La vamos a ver. ¿Vale? Y aquí hay un 50-50, pero hay momentos de mayor distribución que de mayor acumulación. Y quien más o menos lo sepa leer, verá que es así. Aquí está viendo más distribución que acumulación. A pesar de que hay gente que dice... ¡Una acumulación de Waiko. ¿Vale? Hay una acumulacióncita de fito Eso te lo podría... Te lo podría comprar, pero... No hay, no hay, no hay No está viendo acumulación, ¿vale? Muy poquita, muy poquita, y nada significativa. O sea, es... Hay más distribución que acumulación. Cuando hay distribución, también hay acumulación. Me explico. Alguien lo compra. Pero hay ciertos rasgos que tienen que que haber un volumen mayor en esa acumulación que en la distribución. Entonces, si yo hay más volumen cuando el precio baja que cuando el precio sube, eh, hombre, mucha acumulación no hay, ¿vale? Eh, aunque bueno, ya os digo, ya lo iremos viendo. Entonces, el market cap de Bitcoin, ahí estamos aquí la dominancia subiendo, subiendo, subiendo poquito a poquito, a ver qué tal y en qué fechas le da por llegar aquí, porque a lo mejor hace ahora otra de golpe, y ah, si llega así y luego hace otra y, ah, y la pasa y ya nos pegamos un tiro. O sea, si la pasa, si la pasa, ah, si va a la parte superior te lo compro, pero si la pasa y la rompe, van a sufrir mucho más, muchas altcoins. Por eso todavía yo no compro altcoins, ¿vale? El total market, muy poquitito, y lo que estamos diciendo, las altcoins. vale eh, Bueno, a partir de aquí ya tenemos one inch así un poquito. Intercambio, DEX, importante. Esto es dinero, ¿vale? O sea, cualquier intercambio, eh, y más una plataforma como 1inch, es dinero, sí o sí, tarde o temprano. Entonces, yo creo que sobrevivirá. Hay bastantes DEX. Eh, la cuestión es también cómo los van a... A evolucionar, como si van a meter muchas plataformas, eh, si van a ser compatibles con los wallets fríos o no. Eh, hay una serie de características que son importantes, ¿vale? Eh, bueno, tenemos por aquí echar NT, Vr, pero bueno, estas ya son pérdidas nada ridículas, muy, muy pequeñitas, muy pequeñitas, aunque son muchos ceros ahí, tal tal, pero igual que en la parte verde hay mucho cero y pico, cero y pico, cero y pico, es decir, hay mucha lateralidad, muchísima. Y vamos a la parte positiva, que está criterio tenemos así subiendo un 16%. ¿Vale? Eh, claro, para mí eh, si ya sabéis que yo lo llevo contra el Bitcoin esto no me, no me dice nada porque me falta mogollón de histórico aquí me falta muchísimo, sí que es importante el que, esta ruptura ¿veis? línea de tendencia rota, eso es importante ¿vale? ¿podríamos tirar una desde aquí atrás hasta aquí? sí, y esa sería o debería de ser la línea de tendencia objetivo ¿vale? ahí, ¿vale? Entonces, como este punto es el de ma mayor altura, tenemos esa línea de tendencia que posiblemente podamos ir a tocarla y caigamos. Y aquí tenemos nuestra línea de tendencia ¿vale? que viene también desde ese punto más alto. Y bueno, pues eh, seguramente si, si por un casual atravesase esto, vale, o llegase aquí, no llega ni de coña aquí, ni de coña. Entonces, uh, me da a mí que no ha terminado esto. Eh, pero bueno, está bien, eh, enhorabuena los premiados y los que hayan cogido SIS y hayan ganado algo pues, pues es, es guay, es lo suyo eh, esos trades hay que aprovecharlos Cardano, hay Cardanias los Cardaniers, eh, ese cuatro y medio yo ya lo he vendido, ¿vale? si alguien se pregunta, ¿qué has hecho con esto? ya lo he vendido, en el momento que se acercó a la media de 50 dije, hey, hasta luego Lucas eh, que a lo mejor me estoy equivocando y se va más arriba vale, pues ya le espero yo yo ya le espero, ¿vale? Eh, Chiliz, un seis y pico, está muy bien también, ahí, esos, esos deportistas, <ríe> OGN tres cuartas de lo mismo, ¿veis que la figura que está haciendo caída, una especie de doble suelo, y intento subir, no puedo, hago bandera para volver a intentar arrancar, eh, es muy parecida, ¿veis? Aquí igual, un suelo, dos suelos, ahora no puedo arrancar, intento bandera, a ver si ahí se cruce y va arriba. Bueno, pues es lo que yo creo que están intentando eh, todos. Ada también, veis, un suelo, dos suelos, subo, no puedo, vale ah, intento hacer bandera. Y si es capaz de romper, pues bueno, posiblemente suba. Y si no, pues no va a poder con la tendencia que tenga y se irá abajo. Eh, y así está en la mayoría, ¿vale? Así está en la mayoría. Veis que no hay, una, no hay muchísimos eh, movimientos de beneficios. Pero bueno, hay algunos, pues Melos, que tenía ahí igual, ¿vale? es, es un poco... varía un poquito porque, claro, la estructura de Melos es diferente. To, Camelos. <ríe> eh, bueno, pues aquí está, aquí anda. Es bastante complicado ahora decir, bueno, pues esta línea de tendencia, aquí hizo el intento, bajó, tal, y bueno, si la pasa, pues se nos irá esta resistencia... Que yo creo que debería de ser su punto objetivo. Llegar a la resistencia, hacer pullback y vamos a ver cómo sigue desarrollándose. Porque la verdad es que está aguantando muy bien. Y aún así os tengo que decir que el propio Bitcoin está aguantando muy bien. Mucho mejor de lo que podía haber aguantado hace cuatro años. Bastante mejor de lo que podía haber aguantado. Bueno, de lo que podía haber aguantado, no. De lo que aguantó hace cuatro años, ¿vale? Eh, sí que este toque hace cuatro años fue un poquito más volátil incluso. Ya, bueno, si veis los movimientos, lo veis, no hay más que verlo. Pero bueno, está, está interesante. Bueno, poco más que ver de las, de las altcoins. Vemos a SIS, ¿vale? Que estamos viendo antes contra el, el dólar, pero claro, es que contra el Bitcoin a mí me gusta mucho más cómo generan las figuras. Y muchas veces también pues busco el uh, ganar Bitcoin. Entonces, pues bueno, ya dijimos que tenía que venir a la línea de tendencia, ya fue resistencia una vez, cayó, vuelve a ser resistencia otra vez, vamos a ver si hace un movimiento y puede completar una subida hasta la zona de los 1125, más o menos 1120 satosis, ¿vale? Hasta esta línea de tendencia aquí, si es capaz de pasarla, yo creo que después volverá otra vez a, a las andadas. Va a depender mucho, mucho, mucho todo esto de qué, Ay, de, esto, de esto, de esto, de lo que pase en esta zona. Lo que pasa en esta zona de la dominancia de Bitcoin, estamos todos ahí en, en ello. Es eso lo que, lo que manda, ¿vale? Porque no sabemos si ahora desde aquí va a hacer una caída y luego va a subir, si se va a alargar esto en el tiempo... Eh, es complicado, ¿vale? Es bastante complicado por cómo está la situación en general, cómo están los mercados tradicionales. O sea, no yo no he visto ni siquiera cómo está el SP500. Eh, apertura 1%. Bueno, ya aquí no lleva, no lleva mala vela de 4 horas. ¿Vale? en diario bueno, no está mal, estaba abrazando la vela el día anterior eh, o sea que, bueno, a lo mejor hay ese mini sprint que mucha gente busca hasta la zona de los 4.300 podría ser, de momento este máximo que hay aquí anterior es súper importante en 4.200 eh, y una vez que llegue, por mí un retroceso y luego se viene aquí a 4.300, no lo sé no lo sé, pero fijaros esto que era un hombro, cabeza hombro, no se produjo ¿Vale? para que veáis que no siempre eh, se genera, ahora parece que aquí hay un hombro que aquí hay una cabeza y que podría generar otro hombro ascendente, irse a la zona de 4.400 eh, no sé, hay, hay teorías de para todos los gustos y para todos los tipos, pero eh, yo el SP500 eh, de momento con un palo de lejos vale y bastante más abajo, entonces sí eh, vamos a terminar con Bitcoin donde tengo Bitcoin en la B evidentemente porque, lo dicho, eh, vamos a estar muy atentos, muy, muy atentos a esa zona de los 30.750, si es capaz de romperla o no, o, aunque de momento tiene que terminar cerrando, ¿vale? Lo que digo siempre, cerrar la vela en la zona de 50. Yo voy a dejar aquí el, el puesto el, el FIBO, ¿vale? A ver qué análisis va cumpliendo y cómo va haciendo, ¿vale? Porque lo que hemos dicho, puede venir a testear a esta línea naranjita que tenemos aquí en los 3.019, 3.020, uh, ¿Vale? más o menos, esta, lo que es la, la zona de esta línea, pues una zona, no es una línea exacta, viene, testea, rebota, pasa de 50, luego ya se viene aquí arriba, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo cómo hace, si puede y si no puede, pues obvio que se vaya para abajo y nos deje un paso un ratito, ¿no? nos podamos ir de vacaciones eh, ahí con un corto gigantesco del mundo mundial, así que poco más que añadir, chicos y chicas, como digo, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez que nos queme el dinero en las manos y que la paciencia os acompañe, chao, chao.